De la educación en de Panamá. Somos una organización sindical que lucha por los derechos humanos de todas las En estos momentos, los derechos humanos de los panameños están siendo violentados con el alto costo de lo que es el combustible y un aumento que va en escalada. Hay un pueblo en la calle exigiendo, ante la inacción institucional del gobierno, que se dé una respuesta frente a esta crisis económica que existe, la cual tiene que ser a un corto, mediano y largo plazo. Corto plazo, lo que es el congelamiento de general de los precios de combustible, pero, pero eh, esto también tiene que ir de la mano con lo que es política pública, una política pública en materia económica que le dé la oportunidad al libre eh, mercado, a la libre economía, pero también eh, a lo que es la protección del derecho a un costo justo. Hay gran diversidad de organizaciones de pueblo en la calle. Que entre los compañeros no ellos han eh, hecho a través de la historia una participación importante en cada una de las luchas son compañeros que en este momento están también haciendo un aporte importante en que debe haber una mesa de amplia participación un diálogo social para lograr un pacto social en primera instancia una negociación